Buenos días, bienvenidas a esta primera sesión del, del ciclo sobre conductas que nos preocupan en personas con discapacidad intelectual o de desarrollo. Eh, como sabéis, constará de tres sesiones en total. La primera esta, se centrará más en el proceso de evaluación integral de la persona y su entorno. Eh, la segunda, que tendrá lugar el día 19 de octubre, versará sobre apoyos e intervención. Y la tercera, el 26 de, de octubre, sobre programas y servicios. Bueno, como habréis visto, hemos querido seguir las secciones del manual, eh, el manual Conductas que nos preocupan en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, qué debes saber, qué debes hacer, ponemos el link en el chat. Y en todas las sesiones contaremos con los autores del libro. En esta eh, sesión en concreto estará con nosotras Ramón Nobel, Pérez Ruedes, Javier Tamari. Bueno, estoy segurísima que no hace falta que les presente. Eh, porque de los 500 eh, personas que estabais inscritas, bueno, pues les conoceréis eh, eh, prácticamente todos. Eh, Ramón Nobel es médico psiquiatra que trabaja en el campo de la psiquiatría en personas con discapacidad intelectual eh, y bueno, y Pere y Javier son psicólogos. Eh, Javier me decía, "Preséntame como psicólogo calvo y Valladolid, pero en cualquier y de Valladolid, pero en, bueno, en cualquier caso creo que es uno de nuestros más impresentables. ¿no? Y, y bueno, eh, le voy a pasar la palabra ya. Eh, eh, les paso la palabra en primer lugar a Ramón y a Pérez, que harán la, la introducción general de, de los ciclos y, y luego a, a Javier y a, y a Pérez, que harán un poquito la introducción de esta sección en concreto. Eh, Ramón y Pérez, os doy la palabra. Muy bien. Adelante, Pérez. Buenos días. Bueno, como sabéis, Ramón Nobel y yo somos, diríamos, un poco los editores de este, de este libro y nos ha, con, bueno, con plena inclusión nos ha dicho que quisiésemos un poco la introducción de este pequeño seminario. En primer lugar, un poco para introduciros en el libro, lo que queríamos era comentaros ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el, el objetivo? ¿Cuál era el objetivo del libro? ¿Mm? En primer lugar, nosotros considerábamos que era un libro que pudiese ayudar pues, al personal de atención directa en los servicios, ¿eh? cualquier servicio, programa o centro de atención a personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, pero que también pudiera servir a técnicos, a directores, incluso a personal de la administración pública, que a veces no lo tenemos en cuenta, también a voluntarios y, evidentemente, las familias. ¿Mm? De cara, pues de alguna forma, a identificar y gestionar las conductas de interés, que pueden ser o no relacionadas con las alteraciones de la conducta. ¿Mm? El libro, básicamente, se fundamenta en conductas positivas. ¿eh? de todos los que vamos a intervenir, y promueve, de alguna manera, un enfoque centrado en la persona y centrado también en el servicio. Básicamente, estaríamos hablando, básicamente, pero no exclusivamente, del apoyo conductual positivo, de cara a dar respuesta a las necesidades de estas personas que presentan alteraciones de la conducta. También lo que pretendíamos, es eh, que este libro es un marco orientador, es un marco global, o da una idea de globalidad sistémica, de ayuda a la toma de decisiones, ya que en los diferentes capítulos el que los lea verá que se le dirige o que lea a temas de pro profundización, diríamos, en aquellos temas que ya están tratados en otros libros, en otros materiales, de forma más extensa. Es decir, que un poco el libro orienta, eh, orienta, dirige a la literatura relevante en este campo, literatura tanto en castellano como en otros idiomas. Evidentemente, pues, que este libro adquiere su, su punto, diríamos, o su finalidad máxima, si se utiliza conjuntamente con otros recursos. También queríamos decirles que este libro se dirige a tres grandes áreas o, diríamos, aborda tres grandes áreas. Una, la de la evaluación, otra, la de la intervención y también la creación de entornos de apoyo a lo largo de toda la vida de la persona bajo el ejercicio de, bueno, pues de los derechos humanos y de una forma de vida lo más personalizada, social e inclusiva, comunitaria posible. Quiero decir también que, bueno, que yo que me lo he leído varias veces y lo estoy utilizando para algunas para algunas sesiones formativas en este momento, yo creo que, que tiene un valor añadido y es que el libro va más allá de la conducta, de las alteraciones de la conducta. Siendo así que creo que muchos de los capítulos me parece que son de utilidad para el trabajo de los diferentes profesionales que trabajan con personas con discapacidad grado de desarrollo sin problemas de conducta. Por ejemplo, el capítulo que hablaremos hoy con Javier de conocer a la persona, creo que es de utilidad para los colectivos en general, o conocer la salud, o bien la evaluación neuropsicológica, o bien el perfil sensorial, o bien el conocer el contexto, el entorno. Eso en evaluación, pero en intervención diría que hay dos capítulos que hablan sobre los mediadores ¿eh? que creo que son de utilidad para cualquier persona que trabaja en este campo. e Incluso podríamos hablar del capítulo sobre atención temprana que también forma parte, diríamos, de este ciclo. Es decir, que el libro... Habla, en definitiva, de aquellas conductas que nos preocupan. Es decir, del conjunto de cosas que suceden cuando la persona, diremos, interactúa con el contexto. ¿Eh? Nos preocupan, ¿por qué? Pues porque suponen limitaciones en la persona y nos preocupan porque a veces no les permite acceder a lo que sea. Por lo tanto, el libro es útil... Para todas aquellas conductas o formas de hacer que nos preocupan con algo que tiene que ver, evidentemente, con el desarrollo de la persona. También, como he señalado hace un momento, este, este libro tiene dos capítulos específicos sobre mediadores y donde se desarrollan temas importantísimos, como son la selección y la retención del personal o bien su formación y desarrollo, o incluso también el aseguramiento de la calidad en los servicios, calidad de la atención, calidad de vida y calidad de servicio. Es decir, creo que son esto eh, el, son una, unas líneas de trabajo transversales que son importantes para, de alguna forma, desarrollar el qué debemos saber y, en consecuencia, el qué debemos hacer. Por lo tanto, y aquí finalizo yo mi intervención, seguramente Ramón quiere aportar algunas cosas más, el libro lo que quiere es aportar una estructura y un enfoque multidisciplinario y colaborativo de todos los sectores, de todos los grupos de interés en pro de los apoyos que la persona con discapacidad intelectual y de desarrollo requiere, también sus familias, que posibilite en esta persona un mínimo de capacidades, de habilidades relevantes que, de alguna forma, pues mejoren su calidad de vida. Es decir, que es una estructura organizada en base a una serie, diríamos, de acciones y competencias que definen las mejores prácticas. No sé si Ramón, tú querías añadir algo sobre... Sí, ¿no? sí bueno, primero, gracias de nuevo a todos y suscribir de arriba abajo todo lo que Pera ha dicho, ¿no? Eh, yo añadiría algo, no lo sé, quizás es el resultado de que la mayoría de los que hemos participado como autores eh, hemos estado en la trinchera, algunos seguimos estando en la trinchera y estamos día a día haciendo frente a conductas que nos preocupan, ¿no? Por tanto, por ahí hemos intentado ¿no? y ojalá lo hayamos conseguido ser lo más prácticos posible, ¿no? ¿Cuál es la realidad? También se menciona en la introducción del libro, ¿no? Eh, todos sabemos... Que cuando uno va, se, se coloca el traje de trabajo, el mono de trabajo, coge la caja de herramientas y se va a la obra. no A ver por dónde empezamos, a arreglar, eh, arreglar o intentar entender por qué pues, las cañerías pierden agua. no Pues a, a, todos tienen opiniones diferentes, nadie sabe. Eh, uno empezaría por aquí, otro miraría eh, en, en el origen, el otro miraría el tejado eh, y es difícil a veces... Eh, protocolizar y encontrar un sistema de trabajo que nos conduzca a construir hipótesis de qué está pasando en la obra. ¿no? Eh, hemos intentado, repito, ¿no? que a través de, de una forma organizada, eh, lo que llamamos nosotros el modelo integral de evaluación de la conducta y por ahí después la intervención eh, aplicar este modelo biopsicosocial en cada una de las áreas de interés, ¿no? como Pera mencionaba, ya sean sí áreas o colectivos de interés, ya sean sobre todo, y creo que eso es importantísimo, la infantería, las personas de atención directa, eh, con todo lo que tienen que saber y hacer, pero sobre todo con aquello que los técnicos deben hacer y saber en relación a sus clientes, que son el personal de atención directa y evidentemente en los equipos de liderazgo, o los equipos directivos. ¿no? Esa visión creo que eh, se ha transmitido correctamente y si solo con eso somos capaces de eh, tener ese protocolo muy claro a la hora de evaluar, seguramente la intervención será mucha más sencilla. ¿no? Eh, en cada uno de los capítulos hay ejemplos de cómo hacerlo y creo que eso puede ser muy útil. Yo solo quiero agradecer a todos mis compañeros que han participado en el libro, especialmente a Pera, que se lo ha dicho tantas veces, que una más, creo que, que, que vale la pena, en la paciencia que, que han tenido, que hemos tenido todos, en algo que nos ha costado, pero que hemos querido mucho y que queremos y pensamos que puede, que puede ser de interés para todos. Sin más, yo os dejo la palabra. Ya me tocará el día 19 de hablar de los psicofármacos. Que los psicofármacos son las cosas que hay. es algo muy, muy interesante porque muchas veces si no evaluamos bien, si no evaluamos bien, no vamos a intervenir bien. ¿no? Eh, por ejemplo, incluso, ¿no? y hay muchos estudios y algunos muy interesantes metaanálisis de la eficacia de modelos como el apoyo conductual positivo o la atención central en la persona, ¿no? incluso aquellos que decimos o dicen que están trabajando desde esos modelos, vemos que al final los resultados son que no se reducen ¿eh? pues estrategias aversivas como pueden ser psicofármacos u otras estrategias conductuales que van en esa línea. Por tanto, es muy muy importante, creo yo, leer con detención cada uno de los capítulos, todos ellos, ¿eh? las diferentes edades, porque nos aportarán pistas de cómo ¿eh? poder ayudar a personas desde la calidad de vida y desde la práctica. De nuevo, muchas gracias a todos y os dejo vuestro turno. Sí, bueno, le pasamos la palabra en este caso a Javier y a Pera de nuevo, eh, eh, porque nos hablarán más de, de la sección A del libro, eh, Procesos de evaluación integral de la persona y su entorno. Buenos días, Pera, tienes el, el micrófono silenciado. Buenos días. Bueno, entre Javier y yo que somos los coautores, diríamos, de, de este capítulo, eh, vamos a un poco a comentaros el capítulo en su, en su visión general. Es decir, este capítulo corresponde a la, a la sección de, de evaluación. Plena Inclusión ha considerado que podía ser un capítulo de interés para, porque expone a la persona en su globalidad. Los otros capítulos de la sección de evaluación, tal vez, no todos pero algunos tratan aspectos más específicos del conocimiento de la persona, por ejemplo, a nivel de salud física o a nivel de salud mental, a nivel cognitivo, a nivel sensorial. ¿eh? Y a estos capítulos se le añade también un capítulo relacionado con el conocimiento del entorno como un aspecto más que no debemos olvidar, puesto que lo que emerge es la interacción de la persona con su entorno. Nos estamos refiriendo a las políticas, a las relaciones, los recursos y al ambiente propiamente dicho. Y no solo como una conducta que nos preocupa de la persona, es decir, la relación entre la persona y este entorno. Este capítulo hace especial hincapié en esta idea de globalidad, igual los que lo han leído habrán encontrado que, diríamos, no hacemos referencia o no entramos explícitamente o no se entra explícitamente a aquellos temas que ya quizás estamos bastante acostumbrados a escuchar, a hablar de escalas, de cuestionarios, ¿eh? todo el tema relacionado con, con eh, las capacidades, con el funcionamiento, las habilidades de la persona. ¿eh? Este capítulo quizá un poco intenta ampliar este, este abanico hablando del estado personal, esto es, de la biografía de la persona, de sus intereses, de sus preferencias, de sus relaciones, de sus sentimientos, afectos. ¿Mm? Ya digo, todo el tema referente al conocimiento de las habilidades y competencias, tal vez se toca de una forma de soslayo, ¿eh? más, más soslayada, puesto que grandes aspectos o gran parte de ellos están tratados de una forma más específica, diríamos, en otros capítulos. No obstante, tenemos también que tener en cuenta que este capítulo habla bastante de la comprensión del mundo que rodea a las personas, es decir, de las reglas sociales, de los deberes, de los derechos, de la cultura, y finaliza este capítulo con también una pincelada sobre el bienestar de la persona, es decir, el bienestar emocional y material sobre todo, puesto que, diríamos con respecto a la salud, ya lo hemos dicho hasta ahora, se trata de forma específica en dos capítulos, uno referido a la salud física y otro referido a la salud mental. También diríamos estos capítulos específicos referidos a la salud física, que a veces lo tenemos que tener bastante en cuenta en la aparición de conductas desafiantes ¿eh? y vemos que este, esta conducta a veces se da porque las personas presentan un estado de salud no adecuado, ¿eh? pero si tienen un estado de salud adecuado, tal vez, diremos, estas personas no sienten dolor, no sienten incomodidad. El referido a la salud mental no, nos ayudará a, de alguna manera a detectar digamos, un trastorno de la salud mental en una persona con discapacidad intelectual y a entender la relación entre la salud mental y la conducta problema de estas personas. El tercer capítulo que he dicho, es decir, aborda el saber cómo la persona se desenvuelve en el mundo que le rodea a través del conocimiento, de los procesos mentales, es decir, de la atención, del lenguaje, de la percepción, de la memoria, de las praxis, ¿eh? que le permite llevar a cabo cualquier tarea, lo que puede ayudarnos a proporcionarle los apoyos y adecuar el contexto de forma que se reduzca la presencia de conductas desafiantes. Lo digo porque últimamente estamos centrándonos mucho en el tema de la calidad de vida y parece que estos aspectos más de tipo cognitivo los hemos dejado a un lado. Yo, yo llevo ahora unos meses trabajando digamos, en algunos servicios, apoyando en algunos servicios y te das cuenta que el tema primordial es la calidad de vida, evidentemente, pero que todos esos aspectos cognitivos están, diríamos, dejados un poco de lado. Y finalmente nos encontramos también con un capítulo que, entre comillas, podría considerarse como novedoso y que hace referencia a la aparición de las conductas desafiantes o comportamientos repetitivos, estereotipados, que es más probable que si la persona no recibe o no procesa adecuadamente la información sensorial que recibe del exterior. ¿Mm? ¿A través de qué? Pues a través de los sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. ¿Mm? O en su interior, o sea, a través del equilibrio y a través de la propia excepción. ¿Podrías añadir, Javier, algún aspecto más del capítulo que podías considerar como relevante? Sí, eh, gracias, Vera. Bueno, gracias eh, en primer lugar a, también a, a Plena Inclusión por esta... Eh, participación en este, en este seminario. Sí, yo eh, antes de, de contestarte o de continuar eso, Pera, sí para mí es un, un, un honor por eh, participar y haber participado contigo en la escritura a la limón de dos capítulos de este libro de tanto el de conocer a la persona como el entorno y haber participado en, en el conjunto del libro como tal. Eh, a mí Tal como hablabas tú, recordaba un poco, a veces hemos hablado, el libro para mí, aunque hoy vamos a hablar de la persona y conocer a la persona, pero el libro para mí sería como una, una obra de jazz, donde puede haber clarinetes, puede haber trompetas, puede haber voz, puede haber eh, contrabajo, puede haber piano, pero lo que valoro especialmente es eh, el, el conjunto, la melodía del conjunto. Y eso es sin duda labor tuya junto con labor de Ramón y del equipo de coordinación de plena inclusión. Y en dicho esto, sí podría añadir alguna cuestión, si te parece, Pera. Una que desde esa perspectiva de, ese, de esa melodía, aunque hoy hablemos de conocer a la persona, no debemos perder de vista el conjunto. Eh, y en el conjunto especialmente, eh, para este capítulo, yo vincularía que entendemos la persona, como tú bien has dicho, en interacción con un entorno a través de actividades y actuaciones que se realizan en ese entorno. Y por lo tanto este capítulo va indisolublemente unido al de conocer el entorno y al marco de introducción. Entonces, yo creo que eso es un, un tema relevante. Lo que conocer a la persona implica, implica conocer a la persona en contexto, no a la persona en soledad metida en una urna donde indagamos con una lupa lo que le pasa dentro de la persona. Sí, es una parte importante lo que ocurre, lo que nos ocurre dentro de la persona, en la mente de la persona, pero desde la perspectiva de este eh, capítulo nos ha parecido relevante, y yo lo señalo especialmente, que es más importante el conocimiento global de la persona, más que el conocimiento global de la persona que hace una conducta. A veces nos ha llevado a poner la lupa en la persona, en su perfil de competencias y limitaciones, y obviar, o por lo menos no dar tanto peso, a los procesos de interacción en el entorno y de las actuaciones que se realizan en ese entorno, de acuerdo a las actividades también que propicia ese entorno. Eh, desde ese punto de vista, para conocer a la persona, como tú bien decías, no debemos olvidar componentes propios de perfiles de la persona, cognitivo, de sensorial, etcétera Pero eh, hemos creído importante avanzar en algunas cuestiones más, que forman parte también del hecho de la, de la persona. Por ejemplo, la biografía. Ya se comentará más, pero conforme haya sido la biografía de la persona, las experiencias que haya tenido en cuenta o que haya tenido a lo largo de la vida, o desde pequeñito, la, la huella que hayan creado determinados comportamientos, los estilos de crianza que hayan promovido, quizá luego plantearemos algo más sobre ello, Mayor competencia de autorregulación o menor competencia de autorregulación. Las capacidades de comunicación social que implican las propias competencias de la persona, pero también las competencias del entorno para eh, interactuar y comunicar con la persona. Los procesos también que eh, alimentan la autodeterminación desde el inicio de la vida, la capacidad de elegir, de tomar decisiones, de de dar sentido a la propia vida y tener propósitos vitales importantes. Los aspectos vinculados también con eh, el bienestar que tú decías y la calidad de vida, especialmente también el bienestar emocional, ¿no? Y los procesos también vinculados con la comprensión del mundo, la accesibilidad, la cultura, el acceso al conocimiento de lo que ocurre alrededor y los aprendizajes que, que se tienen en, en, en, en, cada, en cada vida, en cada persona, ¿no? Entonces, eh, leí hace poco un, un planteamiento de, vinculado a la demencia, en este caso a las demencias, en Estados Unidos, y una de las cuestiones que hacen hincapié también es, no olvidemos la relevancia para conocer lo que ocurre en la persona con una demencia y lo que podemos hacer para ayudarla, la relevancia de los contextos, ¿no? de los entornos, por ejemplo, entornos con mayor o menor eh, pobreza o riqueza, de mayor o menor equidad o justicia social, mayor o menor cohesión social, son relevantes. Simplemente entonces yo plantearía aquí y con esto ya terminaría por esta parte que aunque vamos a hablar de conocer a la persona, tengamos en mente que es a la persona en su contexto y a lo largo de todo su ciclo. Vital. Yo, si me permites, Javier, para acabar esa, digamos, visión global del capítulo, Querría un poco reforzar la idea que he dicho también antes, anteriormente, de que cuando lees este capítulo y otros, tienes la sensación o consideras que pueden ser de utilidad, digamos, para los que trabajamos, digamos, en el campo de la discapacidad en general, lleven ¿eh? aparejadas o no alteraciones de la conducta, como mínimo desde el punto de vista de la prevención. ¿eh? Y también otra cosa, idea que creo que, es, que debemos considerar todos, que son capítulos no cerrados. Es decir, que dan pistas hacia dónde ir, ¿eh? que pueden ayudarnos a buscar ¿eh? en, otros, en otros lugares, ¿eh? a complementar los conocimientos, evidentemente, en otros lugares, y también que pueden ayudarnos en los procesos formativos de las personas, de, del personal. ¿eh? Yo creo que resaltaría estos tres aspectos. Utilidad. Para, en general, para todos los que trabajamos en el campo de la discapacidad, capítulos o libro no cerrado, es decir, simplemente que da pistas de por dónde ir, que da una cierta estructura y una cierta sistemática de trabajo, y luego que puede ser útil también para, para coger cosas y utilizarlas en la formación de, del personal. Con esto, un poco consideraríamos que la idea global podía estar un poco. Definida. Uh -huh. Bueno, pues luego nos vemos entonces otra vez, ¿no? Después de la uh -huh. intervención que viene ahora. Sí, gracias, Clara y, y Javier. Eh, bueno, ahora pasamos a la parte de la experiencia. Eh, que En esta sesión nos van a contar Rita María López Barreto, familiar de APANATE, Plena Inclusión Canarias, y Esteban Horta Rodríguez, psicólogo y orientador de, de Centros de Educación de Secundaria, con el apoyo también de Erika Quesada, que, que es eh, Plena Inclusión Canarias y bueno, ya ha estado participando en la coordinación para la elaboración de, de este manual. Os paso la palabra, eh, Erika. Muchas gracias, Sara. Eh, muchas gracias a todos por, por estar hoy aquí y por participar con nosotros. Eh, bueno, eh, como decía Sara, hoy yo tengo la suerte de estar compartiendo este seminario con, no, no solo con, lo, con grandes profesionales que han participado y que han escrito, que son autores de este libro ¿no? y que son los que muchas ocasiones nos han apoyado, nos han ayudado, nos han enseñado cómo, cómo trabajar, ¿no? sino además con, con dos compañeros, con dos amigos, con dos colaboradores también, que, con los que hemos podido poner en práctica un poco pues todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos visto en, el, en, este, en, este, en este libro y en todas las formaciones que hemos visto con ellos. ¿no? Con nosotros está Rita María, que es la madre de una persona con trastorno autista de Sergio y con la que hemos trabajado durante todo el año pasado y seguimos trabajando desde el canal de asesoramiento en conducta de, Área. Y está también Esteban Horta, que bueno, es un gran colaborador desde hace bastante tiempo. Él estaba muy vinculado al mundo de la discapacidad intelectual y bueno, pues ahora ha cambiado y está vinculado al mundo de la educación, ¿no? Pero que esas cosas de la vida que al final unas cosas se van enlazando con otras y siempre estamos como, como en esa línea, ¿no? Unidos y, y trabajando juntos, ¿no? Nosotros queríamos comentar un poco la experiencia que nosotros hemos tenido en poner en práctica todo lo que han estado comentando Pérez, Ramón y Javier, ¿no? El cómo conocer a la persona, ¿no? La importancia que, que tiene el conocer a la persona, ¿no? Especialmente en el caso de Sergio, ¿no? Eh, Rita, cuando nos estuvimos preparando, Rita nos comentaba un poco cómo había sido, sobre todo los inicios, ¿no? Ese aprendizaje que hablaba Javier, de esas vivencias primeras que, que, que tenían, ¿no? Y, y no sé, si Rita, si quieres comenzar un poco contándonos eh, pues, cómo ha sido tu experiencia desde que Sergio era pequeñito. ¿no? Hola, buenos días, ¿qué tal? Mi experiencia ha sido un camino un poquito largo y duro. Mi experiencia desde que está en la guardería, podemos decir. Yo he estado luchando por el comportamiento de mi hijo, que no lo veía, ver, un comportamiento con rabieta, aislado de niño, solo querer con adultos. Pues desde la guardería intento, decir que algo tiene el niño, no lo ven. Llego al colegio con ese comportamiento y lucha, lucha tras lucha, infantil, hasta llegar a primaria y el niño, el profesorado, nada. Eh, simplemente ven a un niño criado sin límite, que no, parece ser que la madre no lo ha educado bien. Eh, llego ya en primaria cuando ya yo cojo, me pongo manos de apanate para que se le haga un diagnóstico al niño y se le diagnostica que tiene TEA. Con ese diagnóstico y todo, vamos a un, al centro, al, al colegio, primaria, y aún así el, los profesorados no lo ven. Ven a un niño sin límite, malcriado, porque se basan en unos libros en los que todos los TEAS tienen que ser exactamente igual, con un comportamiento igual. Entonces no entienden que el niño de repente, sin nada, sin nada explote, porque ellos dicen que, ¿por qué? si no, no hubo nada, pero no entienden que ahí, ahí detrás de todo eso hay una acumulación de estímulos y de cosas que el niño no entiende. Pues así se, se va del término primaria, se, el colegio invita a que se salga de ese centro, se mete en el instituto, ya en el instituto la cosa fue un poquito peor porque ya entramos en la fase de los adolescentes, donde él me dice, claro, no entiende la, los adolescentes, no los entiende mucho, el profesorado con un diagnóstico y todo que se lleva al centro no terminan de aceptar lo de Sergio, no lo ven, no lo ven como un niño con TEA. Y es lucha más lucha, Sergio entra ya en un estado ahí ya de negatividad absoluta, en la que no quiere vivir, no entiende nada, los enfados son más a menudo, y ahí recurrimos a lo que es plena inclusión. De japanate, vamos a plena inclusión para que nos ayudará Y no, vamos a Erika. Gracias a Erika. Gracias Sí, entramos en el canal, ¿no? empezamos a, un poco a conocer más a fondo a Sergio, ¿no? Sí, la verdad que sí, con muchas entrevistas, con la ayuda de ella, muchas preguntas, muchas tardes ahí hablando de Sergio, entendí mejor a Sergio, entendí mejor por qué Sergio hacía esas cosas, cuando Sergio llegaba al semáforo, a lo que se le llamaba enseñaron un semáforo rojo, se ayudó a Sergio, se le explicó a Sergio, Sergio se, uh, poco a poco ha ido entendiéndose él a sí mismo, y el ya empezar a decir, Uf, ya me encuentro mal, ya me pasa eso. Y poquito a poco hemos ido avanzando, gracias a Dios. Eh, nos eh, no, Ha sido de mucha ayuda, la verdad. Sí, yo creo que fue un momento de, pues eso, de cómo profundizar. Yo creo que justo todo lo que han estado hablando también ¿no? esta mañana, de cómo profundizar no solo en la conducta al problema de Sergio, ¿no? sino también ir conociéndolo más a fondo, ¿no? todas sus fortalezas, todas sus capacidades porque Sergio además es una persona que en ese sentido tiene muchas fortalezas y muchas cosas que quiere él mostrar, ¿verdad? Sí, sí. Además es un niño que es que es un niño que aparte de que él ya ha aprendido a conocerse a sí mismo es un niño que puede dar muchísimo, pero solo se fija el entorno, solo se fija a esos momentos negativos que tiene como le llamo yo de explosión de por, por muchos estímulos que son muchos estímulos que él me dice son muchas cosas en clase es atender al profesor, atender a los niños, atender los comentarios, atender en el sentido de que no entiendo y tengo que entender todo. Y llega un momento en el que él puede explotar, puede dar una mala contestación, puede dar un taponazo, puede coger una rabieta, que luego, después, ya él es consciente. En ese proceso, y además, yo creo que lanzándolo con lo que decía Javier, de cómo trabajar con el entorno, ¿no? con el contexto, fue cuando también junto con, con Elena de Apanate, la otra psicóloga que nos acompañaba, pues nos pusimos en contacto con el instituto ¿no? para, para pues, trabajar con el contexto y, y dio la casualidad. ¿no? Además que en ese instituto pues, pues estaba ese año Esteban de orientador, ¿no? que lo conocíamos ya de antes, ya conocía todo el modelo de apoyo conductual positivo. La verdad es que fue una suerte poder contar con él. ¿no? Y cómo sí. transmitimos y cómo compartimos, ¿no? Toda esa hipótesis que estábamos viendo y que comenta Rita, ¿no? De, de qué es lo que le pasaba a Sergio. Pudimos compartirlo con ese contexto, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido fue, fue rodado, ¿no? O sea, cuando varias personas hablan el mismo idioma, pues la solución o al aportar eh, soluciones a un problema determinado, pues es más sencillo. No hay que estar explicando el modelo y todo ese tipo de cuestiones. Entonces ahí remábamos a favor todo pues, fue, empezar con bien, con pie, fue empezar con buen pie empezar con buen pie y yo creo que la figura de Esteban lo decíamos también el otro día verdad Rita, la figura de Esteban en ese sentido fue fundamental de cara a trabajar con ese otro contexto que también era muy difícil ¿no? que era el colegio eh, bueno si no, quieres comentar sí. un poco perdón sí porque sí. fue llegar ya a un centro el tercer centro donde encontramos a un ordenador, a una persona que entiende, no sé, que nos ayuda, que entiende todo, que, que ya no se queda en una malcriadez, ni en una, ni una falta de límites, ni nada, y empieza a trabajar y la verdad es que es muy bien. Ayudó, ayudó mucho a Sergio, a mí, nos ha ayudado todo y ayudó también en el tema del centro, con, los, con el profesorado, con los alumnos, fue un gran apoyo, fue una luz si quieres sí, tu ¿no? sí. sí, bueno, eh, por contextualizar un poquito el, el tema, eh, yo soy orientador de Centros de Educación Pública, eh, eh, entiendo que esa figura existe en, en todo el ámbito nacional, lo que pasa es que igual los llaman de, de otra manera. ¿no? Eh, la dificultad principal que nos encontramos para abordar este tipo de, de, de problemáticas en los centros educativos es que eh, todo se rige eh, por una norma, ¿vale? Porque hay un decreto, es, en nuestro caso en Canarias es el 114-2011, que lo único que establece es un listado de sanciones y conductas no adecuadas eh, por las que se van cribando, ¿no? Hay una, un criterio de gravedad eh, y en función de eso pues, se administra pues, una solución que es más bien punitiva, no termina de ser educativa. Lo cual también es, es irónico, ¿no? eh, contando con que se trata de instituciones eh, educativas. Eh, ese decreto, como digo, no establece por ningún lado, a pesar de que llevan mucho tiempo hablándose de la inclusión en educación, de la integración y todo este tipo de, de cuestiones que, que manejamos, eh, no reconoce en ningún lado que haya que atender a ese tipo de circunstancias eh, cuando se presenta un caso. Simplemente se hace un análisis objetivo de lo que ha ocurrido, se va dentro del modelo ABC, se va directo al B, y se establecen unas consecuencias eh, para la persona que emite una conducta inadecuada. entonces en ese, en ese contexto, el trabajo inicial que se hace cuando se presenta el caso es convencer a un equipo directivo de que hay... Hay margen más allá de, de una norma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, todo el tema de educación, de la importancia del contexto, de tener en cuenta los antecedentes, de tener en cuenta, de conocer exactamente a la persona, sus necesidades, por qué funciona de esta manera, por qué funciona de la otra, pues fue, eh, yo creo que, que la piedra angular sobre la que lo fuimos construyendo, pues todo lo que fue la, la intervención, ¿no? Después nos basamos... Eh, mi intento de, de, de ampliar eh, el marco a, a todas las personas posibles, porque evidentemente cuando hablamos de conductas desafiantes eh, en un entorno donde hay cambios de aula, hay movilidad, hay cambio de profesorado, algo en secundaria, pues son profesores especialistas, no es el tutor de, de que da todas las materias, sino que hay gente entrando y saliendo, pues eh, interesaba que cuanta más gente conociera eh, modelos sobre el cual íbamos a trabajar, pues, pues mejor. En ese sentido, pues se hizo formación con todo el equipo docente, especialmente con, el, con, el equipo, ¿no? con la tutoría y con el grupo clase, el grupo de iguales. ¿vale? Con todos ellos, además de darle formación, lo que se le dieron fueron herramientas eh, para la detección de, de las señales, de los antecedentes, de, la, de las claves que nos iba facilitando Sergio, de que ese nivel de activación iba subiendo de verde a rojo, y eh, medios para poder uh, ayudar, aportar o por lo menos no añadir eh, más leña al fuego. ¿no? Y con Sergio, bueno, pues toda la parte de, eh, de autoidentificación, de, de, de a qué nivel de, de activación estaba y cosas que podía hacer de una manera eh, adaptativa, ¿no? Pues, pues, pedir permiso para salir del aula en un momento determinado o acudir a alguna persona de referencia en un momento dado en mitad de una clase, ¿vale? Sin que eh, supusiera, pues, una ruptura grave de lo que era la, la dinámica del de aula. ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues, se fue trabajando eh, de una manera coordinada siempre. Eh, atendiendo pues a, eh, con llamadas directas prácticamente con la familia y con la asociación en caso de que hubiese algún tipo de problema detectado en alguno de, de los de los entornos en los que Sergio se movía y la verdad que en ese sentido los resultados pues vieron. o sea de, de venir de un curso donde había sido expulsado en último centro con un montón de conflictos el curso pasado pues realmente experiencias importantes hubo dos Alguna tontería más habría por el camino, pero vamos, que principio eh, cuestiones graves dos y, y se resolvieron eh, de una manera significativamente diferente. En la primera que yo parecía que, que había sido el fin del mundo y todo el mundo con sus estereotipos y sus historias metidas en la cabeza. Y la segunda que habían pasado ya unos cuantos meses y ya se había dado tiempo de asentar el modelo, asentar el, pro, el programa de intervención y todo esto, la gente cuando les preguntaba al profesorado que como se habían encontrado pues se habían visto pues más acompañados con más recursos o sea eh, lo habían valorado de una manera pues más objetiva a, a, a una más emocional que hicieron a, al principio no de, de rechazo a lo mejor ante una persona que presentaba alteraciones de conducta grave yo creo que ahí era muy importante lo que hablábamos el otro día no el cómo tú conseguiste darle la vuelta a él cómo conseguiste hacerles ver que que el problema no era tanto de Sergio, sino era un problema nuestro de cómo, cómo darle los apoyos ¿no? y, además, ofrecerles esas estrategias también, ¿no? Exacto. Eh, tenemos que contar con que eh, en educación en general, en secundaria, sobre todo, se profesorados especialistas. Es decir, que dan matemáticas, dan física, dan inglés, dan la materia que sea, y ellos están formados en eso. Eh, en la universidad no hay eh, ni en los cursos en los máster de educación no hay un tema que sea eh, cómo intervenir con alumnado con dificultades de comportamiento ni por asomo ¿no? entonces eso es algo que tienen que ir aprendiéndose pues un poco con la, con la experiencia docente eh, se debería insistir en ese tipo de, de planes de formación para, para el profesorado ¿no? porque yo creo que es una herramienta eh, fundamental eh, sobre todo porque se ven con recursos a la hora de intervenir con este tipo de cuestiones y, y se salen un poco del marco normativo al que están habituados sí, sí que es verdad que el trabajo con el contexto en ese sentido fue fantástico la coordinación con Rita con Elena también el año pasado fue fundamental Rita también lo vivió así el año pasado no eh, no sé si quieres comentarnos algo de, de esa segunda fase no de la que pudiste ver cómo Sergio Interactuaba más con el centro y iba con otra motivación, ¿no, Rita? Sí, claro, sí. Después de, la, de verdad que la intervención de Esteban le ayudó mucho a él, le dio a él mucha confianza. Tenía, él sabía que tenía a Esteban ahí y cambió, cambió, cambió bastante. Ahora se encuentra en una situación que no tiene Esteban, pero bueno, todo se también. El que esté ahora lo va a ayudar y fue un cambio, la verdad es que muy bien. Mm. Y, y Aprovechado. Lo que comentaban antes, ¿no? Eh, aprovechar la, los recursos, la, las cuestiones positivas que tiene el alumnado. En el caso de Sergio, eh, tiene una capacidad de, de razonamiento muy, muy, muy buena. De hecho, el profesorado de filosofía alucinaba un poco con él, ¿no? Decía que, que era un chaval pues eh, capaz de llegar a unas conclusiones que, que el resto de su aula no, no podía. Y, y se aprovechó, se aprovechó esa... esa esa facilidad que él tenía pues, para desarrollar actitudes positivas. ¿no? Eh, esa misma profesora estaba metida dentro de los centros educativos, hay un comité de convivencia que se encarga un poco de, de la gestión de los conflictos entre el propio alumnado, y se planteó para este curso eh, el aprovechar eh, esa capacidad de razonamiento sobre los problemas y los conflictos sociales que tenía Sergio, eh, para que él cambiara el rol de receptor de, de atención por comportamiento, a emisor de, de alternativas, ¿no? es decir, que él mismo, al plantearse las situaciones de otro alumnado con conflictos, pudiese aportar soluciones. De una manera paralela, eh, lo que conseguíamos también es que Sergio, al hacer el ejercicio de eh, ponerse en el lugar de las otras personas, pues trabajase toda esa parte que siempre a, a los TEA pues, les cuesta un poquito, y eh, aprendiese formas alternativas eh, para eh, aplicarse el cuento, por decirlo de alguna manera, ¿no? es de decir, ante situaciones conflictivas o desadaptativas que yo pueda llegar a presentar, pues va a ver de qué manera pues, ha ido otros compañeros actuando. En ese sentido fue muy, muy positivo. Y luego para la valoración, porque él tiene, eh, supongo que seguirá teniendo una, le pesa mucho, ¿no? El tema de, del hándicap de, del TEA, ¿no? De, de, de por qué eh, él tiene esa esa forma de, de procesar, de entender el mundo. Eh, se hizo unas jornadas en la radio de, del centro sobre, sobre autismo y se participó, eh, se le pidió a Sergio que participara para que él diese su visión como adolescente, eh, TEA, pues de las carencias que observaba. ¿no? Eh, la verdad que el, el podcast que se hizo fue, fue muy bueno y, y Sergio salió bueno. Pues, pues muy reforzado de, de esa situación, ¿no? tanto a nivel personal como a nivel de social. El resto de compañeros pues empezaron a verlo de una manera diferente, empezaron a interactuar más y a entender que la forma brusca que tenía de, de interactuar, ¿no? de, de, de que no filtra a lo mejor a la hora de, de decir algo, porque tampoco tiene las habilidades eh, sociales para decir las cosas de una manera, pues más políticamente correcta, eh, que el resto del alumnado pues, entendiera que, que bueno, Sergio tenía esa particularidad y que bueno, pues una cosa no, no le quitaba valor a la otra. ¿no? Entonces se mejoró en ese sentido con el grupo la, la interacción que, que se llegó a tener a lo largo del curso. Yo creo que es un ejemplo de cómo a partir de conocer a la persona, ¿no? De ese modelo integral, de conocerla en la totalidad, cómo se ha cambiado la actitud por parte de, del entorno, ¿no? de, en este caso el profesorado, y cómo se ha dado también apoyo a la familia y al propio Sergio, para que entienda también eh, qué es lo que pasa y cómo además se ha cambiado el rol de Sergio de ser una persona con dificultades, una persona con problemas, a ser una persona que además contribuye al centro, ¿no? que, que participa, que contribuye y que... Él se ha visto más reforzada en ese sentido. Es verdad que no es un proceso fácil, ¿no? Ni que, que todavía seguimos ahí, ¿verdad, Rita? Con, con, con dificultades, con, hay que seguir trabajando en que ese cambio de actitud sea algo que se generalice y que al final se extienda, se ¿no? Porque siempre, como dice, una vez que a lo mejor Esteban no está, pues tenemos que seguir trabajando con, con el resto de la gente que está, con el profesorado, para que se mantengan todos los apoyos en su momento la institución en marcha y esa parte de, de seguir conociendo a Sergio, ¿no? Sí, sí, todavía queda camino. Queda camino. De hecho, ya con un poquito tiempo que hemos tenido, ha habido un pequeño percance, pero vamos, hemos salido. Y poquito a poco hay que ir a, la, a toda la sociedad, a los entornos, a todo el mundo, que más o menos vayan entendiendo todas estas situaciones de estos sí. chicos. Porque además... Es difícil, pero se puede. Es difícil, sí. Sobre sí, todo no a mí... Me, me encanta la actitud de Rita en ese sentido, ¿no? De, de bueno, pues a pesar de todo, tenían algún mensaje ahí en el chat también, ¿no? de lo difícil que es estar peleando, estar yendo para que la gente entienda, pero esa actitud de seguir en esa línea, y cuando ya comprendemos y sabemos lo que le pasa a Sergio, pues es más fácil también el poder convencer a, y trabajar con el resto del entorno. ¿no? Muchas gracias a Rita y a Esteban por estar hoy aquí. Todas esas reuniones que hemos tenido también para prepararlo, que hemos estado ahí ¿no? y que el apoyo, sobre todo que, que en ese sentido se le sigue dando. Yo sé que este también no está en el mismo centro ahora, pero sigue apoyando ahí a Sergio y a, y a los profesores que están. Y desde Apanate igual se está haciendo ese apoyo para que, bueno, pues que todos esos logros que se consiguieron el año pasado que se mantengan y que al final consigamos pues pues que, que Sergio tenga una buena vida y vote su familia. Y porque, Muchas gracias. Nada, bueno, a muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Eh, bueno, volvemos a Pera y a Javier en esta sección que llamamos Conversaciones Inversas, en la que a través de redes os hemos ido animando a que enviéis preguntas y una vez recopilada ya la hemos puesto en disposición de Pera y de Javier. Así que sin más, os paso la palabra. Gracias, Sara. A Sara. Bueno, gracias por las preguntas también que nos habéis enviado e intentaremos hacer comentarios eh, sobre el sentido que hemos entendido que tienen esas preguntas. Voy a empezar yo, vamos a leer la pregunta y luego vamos a hacer comentarios, en alguno lo haremos los dos, en alguno lo hará uno, pero bueno, vamos a intentar ver, eh, eh, arrojar alguna cuestión o e opinión por nuestra parte que pueda servir, si acaso, para comprender mejor lo que, lo que se solicita. Eh, la primera pregunta que se nos hacía es, ¿de qué forma es posible conocer a las personas con discapacidad más complejas? Hay varias preguntas en relación con qué ocurre con aquellas personas con mayores necesidades de apoyo. Y dice como, por ejemplo, una persona con sordoceguera asociada o una persona con trastorno del espectro del autismo asociada a otra condición. ¿Cómo hacer posible este reconocimiento de quién es ella y cómo conocerla en su esencia? Eh, yo aquí lo primero que plantearía es que el conocimiento de la persona, como decía antes, más allá de la discapacidad o de las circunstancias de alteraciones que tenga la persona, el conocimiento de la persona viene eh, a través de la convivencia, a través de la, eh, del conocimiento que tienen también las personas que la quieren. Y esa es una fuente esencial del conocimiento de la persona. Eh, evidentemente puede haber otras Pruebas también que ayuden a indagar más sin conocer a la persona. En su caso, por ejemplo, tenemos en calidad de vida la escala San Martín, eh, aplicada a personas con mayores necesidades de apoyo o la valoración del entorno, eh, la importancia de detectar eh, contextos más facilitadores o menos facilitadores. Pero en definitiva es la, la convivencia con la persona a través de personas que la quieren, ¿no? el interés, el tener interés en conocer a la persona. En mi caso yo he trabajado, estuve durante 25 años de mi vida profesional trabajando con personas con grandes necesidades de apoyo y con sus familiares y eh, tuve oportunidad de conocer a personas, en este caso adolescentes con sordoceguera, autismo y discapacidad intelectual y en ocasiones conductas muy preocupantes que desafiaban al contexto para intentar facilitar que la vida de esta persona siguiera siendo significativa y buena y que no... Procurara eh, dificultades al entorno a otras personas. En este caso de este adolescente, por ejemplo, fue muy importante eh, el darle apoyo mediante agendas táctiles, con información táctil eh, de lo que iba a ocurrir en cada momento y darle posibilidades. Eh, este, este joven tenía, estaba mm, catalogado, entre comillas, por las organizaciones eh, propias de Sordoceguera como persona sordoceguera, aunque tenía restos muy pequeños de visión y algunos de audición se manejaba con agendas táctiles, eso le permitía anticipar por adelantado lo que iba a ocurrir y eso facilitaba también una mayor competencia de autorregulación. A la vez que la enseñanza, por ejemplo, mediante el programa de comunicación total, de expresión de deseos que tenía en algún momento, alguna conducta muy complicada que tenía y que ponía en riesgo a personas de su entorno desconocidas, por una situación muy vinculada a olores que percibía, eh, la, la cuestión fue, ya conocíamos a este, a este chico de, de tiempo atrás, de trabajar con él y con su familia. La opción fue sentarnos en mesa redonda con la familia, con la mamá, con el papá, con los hermanos, hablar cada uno desde la fuente de conocimiento que tenía, desde nuestra perspectiva profesional del conocimiento que teníamos de experiencias profesionales que podían ser relevantes y que alguna habíamos planteado, desde la perspectiva de la familia, del conocimiento que tenían de aquello que le importaba, que deseaba y que prefería, y a partir de ahí intentar juntar las mejores decisiones para abordar eh, esos comportamientos que nos preocupaban. En definitiva, en cuanto a la pregunta, luego abordaremos quizá más, eh, el conocer a la persona proviene del de deseo de conocerla, de compartir y convivir con ella y con la información de los seres que, que le quieren. Eh, voy a pasar, Pera, si te parece, no sé si quieres añadir ahora algo a esta cuestión, pero pasaría a la segunda pregunta, y quizá tú la puedes empezar a comentar. Dice la segunda pregunta, dice la persona, es muy concreta y quizá no, evidentemente no vamos a poder dar respuesta a ello en concreto lo que esté en la cabeza de la persona que la haya hecho, ¿no? Pero la persona se niega a salir de casa, es violenta si se le insiste, no consiguen que acuda a ningún recurso. ¿Qué soy yo? Sí. Bueno, yo quería abordar esta pregunta de dos formas. Una de la forma, diríamos, de lo que nos ocupa en este seminario, que es desde el conocer a la persona y otra desde la intervención en el contexto. Y me explicaré. ¿eh? Con, si nosotros partimos del conocer a la persona, lo prescrito, siguiendo un poco las líneas del libro, sería hacer una evaluación de la persona y por consiguiente un análisis funcional de la conducta, que eso, lo pueden encontrar ustedes de alguna forma en el capítulo 7 de este libro. Y para ello deberíamos conocer pues, la historia de la persona, sus conductas, el entorno familiar y su calidad de vida, ¿m? la salud física y mental de la persona, capítulos 2 y 3 de este libro, sus intereses y preferencias, es decir, hacer un análisis motivacional, sus competencias, sus habilidades, e incluso qué pasa antes y qué pasa después de la conducta de esta persona. Bueno, eso sería si siguiéramos un poco la línea clásica de trabajo, pero claro, esto, ¿quién lo hace? ¿Quién lo debe hacer? Este conocimiento. Y aquí vendría, diríamos, la otra parte que me gustaría introducir en esta pregunta o dar respuesta de alguna forma, y es el apoyo en el hogar familiar que esos son temas que no se plantean muchas veces, pero que yo sí que los lo, lo pongo porque he tenido alguna experiencia en este sentido. Cuando estaba en San Sebastián, en primero en la asociación Gipuzcoana por sus normales, actualmente Atsegi, y después a la Fundación Uliaspi, que algunos de ustedes conocerán perfectamente, se creó un, un programa, diríamos de apoyo al hogar familiar especializado y de especializado para aquellas personas que presentaban problemas de comportamiento en el hogar. Personas que no tenían atención residencial, sino que iban o bien a la escuela o bien iban a un centro de día. Y para ello contactamos con un departamento, diríamos, de la Universidad del País Vasco, concretamente que dirigía aquel departamento el profesor en arquitecto José Ramón, por casitas, y utilizamos un máster, digamos, de este departamento para formar a personal técnico y poder poner en marcha un servicio de ayuda a domicilio especializado en problemas de comportamiento. Es decir, que lo que estoy planteando al contestar esta pregunta es sí hay una forma de conocer a la persona, pero también que quizá esta forma de conocer a la persona a veces no debe ser exclusiva, diríamos, de la familia. Y que la familia necesita ayuda en este momento porque tiene una persona que les desafía en el propio hogar. Luego, creo que es importante y necesario, diríamos, eh, incidir en las administraciones públicas para que haya servicios de apoyo especializado. ¿Eh? en el hogar familiar. Lo hay generalmente para gente mayor, quizá en menor, en, menor, en menor cantidad, para personas con discapacidad. Pero yo creo que esto es un tema básico para trabajar y prevenir, diríamos, el hecho de que las personas deban ser, diríamos, colocadas, ubicadas en residencias debido a sus conductas. Es decir, personal especializado trabajando en el hogar familiar y que este apoyo es que puede ser como una ayuda a domicilio clásica de apoyo a la familia en las tareas domésticas, pero quizá en este caso sería más de apoyo al problema de comportamiento. Este sería un poco, diríamos, mi respuesta en dos líneas a esta pregunta que a veces es, es difícil de, de contestar si no conoces, diríamos, exactamente a la persona. Sí, siguiendo tu, tu hilo... Eh... Eh, considerando clave y crítica esa necesidad de esa acción coordinada, como nos han explicado antes Rita y Esteban en relación con Sergio, eh, teniendo clave esa acción coordinada en el contexto natural, intervención en los contextos naturales donde los comportamientos, las situaciones ocurren, y entendiendo que ocurren no en soledad, sino que ocurren en una red, en este caso, de, se supone que es en la familia, se supone que es salir de casa, familiar, no sé si será de, de otro contexto, pero bueno, en, en coordinación y con las personas con las que ocurre en esta situación. Eh, desde esa perspectiva, y en eso yo creo que abundará Laura, Laura Escribano con, con el tema de Landa, que es un tema de intervención en contexto natural, coordinando la escuela y, la, y las familias también. Pero aquí sí me gustaría plantear también algunas claves de lo que es el, el capítulo en sí. ¿no? Eh, por ejemplo, ante esta situación a mí lo que me, se me ocurre y me sugiere es indagar en cuál es la historia de ese comportamiento, cómo se ha ido produciendo, de tal manera qué huella ha podido crear, más soldada, anclada a los contextos en los que ocurre o menos, en qué situaciones, en contextos, momentos, situaciones, hay más probabilidad de que ocurra o menos. Yo creo que es importante también. Y luego también eh, es importante en estas situaciones determinar cuáles son los procesos de autorregulación, es decir, en qué medida eh, una persona determinada puede intentar mantener un control de una situación que de otra manera no tiene manera de hacerlo. ¿no? O a veces, dicho de otra manera también, eh, que en la es la única cuestión a lo mejor que puede controlar, ha tenido pocas oportunidades de facilitar una autorregulación eh, adecuada. Eh, sabemos, por ejemplo, que desde el inicio de la vida o fomentamos a la par los procesos de control por parte de las niñas y de los niños sobre su entorno, fomentándolo a la, paz, a la par con los procesos del entorno de control sobre el niño y la niña. Es decir, de que el niño y la niña entiendan, cada uno de nosotros entendamos en el transcurso de nuestra vida, que ni tenemos todo el poder para ser dictadores de los demás y del entorno, pero tampoco tenemos nada de poder de tal manera que seamos simplemente esclavos del entorno. Los procesos de autorregulación, cuando no están eh, construidos adecuadamente, pueden conllevar también situaciones difíciles eh, como quizá... Eh, me sugieren eh, situaciones que ocurren con esta pregunta. Si te parece, sí. Pera, pasamos a... No, a, bueno, claro. sí. Pero quería completar alguna cosa porque me pareció que me he dejado algo, y es que he planteado ese apoyo al hogar familiar a través de un ente externo a los servicios, ¿eh? pero que también, bueno, si realmente estamos diciendo en los servicios que nuestro objetivo tenemos dos objetivos, que es el apoyo a la persona con discapacidad, pero también a sus familias, pues quizá también, muchas veces, es podríamos redirigir el saber de profesionales de un servicio determinado a este apoyo al hogar familiar. ¿eh? Es uh -huh. decir, que creemos que no solamente una cosa es que podamos hacer un convenio, un contrato con un agente externo, con por medio de una alianza o lo que sea. Otra cosa es también que podamos rentabilizar el conocimiento de los profesionales de un, de un propio servicio para apoyar a las familias en su hogar familiar. Ya sé que aquí se plantearán muchos problemas, los que siempre tenemos mucho trabajo, vamos muy ocupados, pero bueno, si tenemos como objetivo el apoyo a las familias, pues algunas cosas debemos hacer. Sí. Eh... Quizá luego en alguna otra pregunta podamos volver sobre, sobre esto. La siguiente pregunta, si quieres, espérate, te, la, te la, la comento en voz alta y te la, te la paso para que des unas primeras pinceladas quizás sobre sí. ella. Dice, es muy global, ¿eh? pero yo creo que podemos dar alguna vuelta sobre ello. ¿Qué entendemos por dificultades en la comunicación? Adelante, Pera. Claro, aquí Javier y yo a veces al leernos las preguntas hemos dado interpretaciones diferentes a la a la propia en sí, contestaremos cosas diferentes, ¿no? diferentes, yo un poco pensando en mi experiencia de trabajo, fundamentalmente con personas gravemente afectadas, entre comillas, ahora que se llama necesidades de apoyo extenso y generalizado, anteriormente se llaman severos y profundos, algunas de las conductas que en los centros para personas con esta tipología, necesidades de apoyo extenso o generalizado, interpretamos como alteraciones de la conducta a veces son la única forma que las personas tienen para comunicarnos o para comunicarse y que de alguna forma son una manera adaptada de comunicación. Y me explico, pondré un ejemplo para que lo entendamos. no Tenemos una persona con con una discapacidad muy importante, no ambulante, si quieren ustedes, postrada, que cierra la boca cuando el personal intenta darle de comer. Eso lo hemos visto en, muchos, en nuestros servicios ¿eh? y también hemos visto que muchas veces el personal interpreta esta conducta como, como no adaptada. ¿eh? Y a lo mejor, digamos, esta persona cierra la boca para decirnos ¿eh? que esta comida triturada no me gusta, siempre es igual, tiene el mismo sabor, ¿eh? o bien no me gusta que tú me des de comer, o no me, no me estás dando bien la comida, etcétera, etcétera. Es decir, como forma de comunicación. ¿eh? Lo digo porque, eh, diríamos, a veces no es tanto la dificultad. De comunicación, sino la interpretación que algunos profesionales hacemos de la conducta de la persona Sí, eh, como decía antes esta, esta pregunta es muy amplia, pero yo querría eh, plantear algunas cuestiones, cuando yo por lo menos hablo de dificultades en la comunicación, eh, en este caso de lo que, del ámbito que estamos conversando eh, pongo el foco en los procesos de comunicación social y la comunicación social como herramienta crítica de regulación del entorno y de comprensión del entorno, de sentirte parte del, del entorno en el que estás, ¿no? más allá del lenguaje. Son procesos básicos que nos permitan a las personas interactuar de manera significativa con nuestro entorno y comprender lo que ocurre en nuestras relaciones con ese entorno. Pero desde esta perspectiva, comunicación y la comunicación social no es lo que hace la persona que tiene una discapacidad o que tiene una circunstancia concreta, sino lo que hace esa persona en interacción con otra, que a su vez tiene algo que ver en ese proceso de comunicación. Entonces, para entender la dificultad en comunicación social, como antes decía en el caso de la conducta, no podemos poner solo la linterna en la persona que tiene posibles alteraciones o claras alteraciones en sus procesos de comunicación social, sino que también tenemos que ponerlo en los interlocutores, las interlocutoras de esa persona. Porque también, eh, a veces, los problemas para un buen flujo de comunicación vienen no necesariamente de la persona con discapacidad, sino de la falta de comprensión, pero lo has comentado ahora, de lo que ocurre en relación con interlocutores. En ese sentido es importante yo a veces lo he llamado como territorio vital compartido, otros autores como Tomasello lo llaman terreno conceptual común, que cuando interactuamos, comunicamos con otra persona, tengamos un marco de conceptos comunes que nos permitan esa comunicación. Por ejemplo, una persona, aunque tenga buenas salidas de comunicación, si no tiene ningún marco común con nosotros, si no hay nada compartido con el marco que tenemos nosotros, difícilmente vamos a comunicar. Nos pasa a cualquiera de nosotros de nosotras con otra persona si no tenemos nada en común. Ambas personas aparentemente comunicaremos, pero realmente no estableceremos un flujo de comunicación porque no tenemos nada en común, entre comillas, que comunicar. Por lo tanto, insisto, cuando hablamos de dificultades de comunicación, primero, comunicación social como proceso de regulación y de comprensión del entorno, y segundo, pongamos el foco en la interlocución, en la interacción entre el interlocutor y la persona. Bueno, seguimos avanzando, Pera. ¿O sí, ¿Quieres comentar la, algo más? La, la, siguiente... No, la siguiente pregunta, la cuarta, es un poco larga, ¿m? o tiene mucho contenido. Dice, sabemos que las diferentes propuestas de evaluación parten de las evaluaciones estandarizadas y con componentes lingüísticos complejos. La pregunta es, ¿cómo se puede evaluar a estudiantes con discapacidades más complejas o de necesidades de apoyo más significativos? ¿Y cómo evaluar a niños y niñas con sordoceguera o discapacidad múltiple? ¿Contestas tú, Javier? Sí, parece que empiezo yo a contestar también. Está vinculada también a la, a la primera, no, sí, cuando bien. decía que había también pues, ciertas escalas, como la de San Martín, para determinar. Eh, la calidad de vida o la escala de intensidad de apoyos, eh, en, si en este caso es niño o pequeñito eh, con la infancia. Hay otras pruebas como la para determinar el nivel de comportamiento adaptativo, como la DAPS también, que ha realizado el INICO en traducción de la, de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo. Está la escala LATER para determinar en personas sin lenguaje eh, sus competencias de inteligencia, vamos a decir, no verbal, u otras escalas de ese tipo. Están, eh, yo en su caso hice, realicé una prueba, la prueba Acacia, para determinar los perfiles de competencia comunicativa y de interacción social en personas con alteraciones muy significativas de la comunicación. Es decir, sí que tenemos digamos ciertos instrumentos. Lo que yo resaltaría aquí el, el, el foco es que eh, cuando hablamos de evaluación no hablamos necesariamente de evaluación normativa, una evaluación que se ha llamado nomotética, basada en normas que te ponen en relación con la norma de un grupo de población o de un colectivo, cómo yo estoy situado en el conjunto del colectivo este, cómo es mi nivel de inteligencia en el conjunto de la inteligencia de la población. Sino que tenemos también que poner el foco, además de en esas partes más normativas, en las partes más singulares, personales, lo que se llamaría la evaluación ideográfica. Y para ello está la observación, la observación estructurada, las entrevistas a personas conocedoras de la, de la persona en profundidad, la convivencia que decía con la persona. Es decir, yo creo que no, no debemos pensar en las pruebas estandarizadas como solamente aquellas que tienen componentes lingüísticos complejos, que es verdad que las hay, pero también contamos con otras herramientas, contamos con otras escalas e insisto, contamos con la capacidad no de evaluar a la persona en relación con una norma, sino de Valorar junto con las personas que conocen a esa persona y junto con la propia persona, cuáles son sus perfiles, como antes se decía, de fortalezas, de limitaciones, de posibilidades y de oportunidades que tienen en el entorno. Era, si ¿sí sí. quieres bueno, alguna cosa más. Sí, yo no. A ver, yo creo que para conocer a la persona, como dices tú, y realmente que es el objeto de este capítulo, eh, no es preciso, como decías, o para apoyar o reforzar, lo que dices, utilizar pruebas estandarizadas. ¿Mm? Es decir, igual lo que voy a decir no es mm, técnicamente correcto, pero un poco me baso en, en mi experiencia. O sea, podemos nosotros construir un inventario de intereses y preferencias de la persona. ¿Mm? Es decir, yo lo he hecho en donde estaba trabajando en San Sebastián, un inventario de preferencias e intereses, ¿eh? y a lo mejor te salen allí pues, casi 400 ítems de intereses y preferencias en diversas modalidades de cosas. Bueno, pues nos sirve para ir conociendo a la persona. Podemos, o habíamos elaborado, por ejemplo, una hoja que llamábamos el espacio de vida de la persona, pues para conocer qué hace la persona en cada entorno, qué hace la persona, y en cada subentorno que hace la persona, qué hacen sus apoyos, el nivel y grado de sus conductas o actividades en cada uno de los entornos donde esta persona se desenvuelve, etcétera, etcétera. Es decir, que hay cosas que las podemos digamos, elaborar y nos dan pie a conocer, digamos, no solamente la persona, sino lo que hace el personal con respecto a la persona. Y les diré más, en aquel momento... Hace ya muchos años, muchos años, la idea de utilizar con esta población más de nivel bajo escalas estandarizadas era para compararnos con estudios o con resultados de estudios que le veían de fuera. Me explico, ¿Eh? me explico. Uh, uh, antes basábamos mucho en nuestra intervención en programas, en cosas muy estructuradas, quizá, y nos encontramos que muchos trabajos o, o estudios que venían del, est del exterior, del extranjero, estaban con puntuaciones en, basadas en la escala de madurez social de vinela que daba una puntuación en edad social y en coeficiente social. ¿Mm? Pues a nosotros, si queríamos ver si lo que trabajamos daba unos resultados similares o para compararnos, pues evidentemente tuvimos que utilizar la escala de madurez social de vidas para podernos comparar, ¿de acuerdo? Es decir, que a veces el hecho de utilizar escalas estructuradas puede servir con más razón si realmente estamos trabajando, si hacemos estudios, trabajos, publicaciones, etcétera, etcétera. Pero si no, hemos, nos podemos desenvolver... ...para conocer a la persona con pruebas, como decía eh, Javier, no necesariamente basadas en, en normativa. ¿eh? Uh -huh. Que no es malo, ¿eh? que no es malo, no, no, las descarto, no las descarto ni las niego de ellas, sino simplemente que podemos conocer a la persona por, por múltiples lugares. Bien, nos quedan como dos tres minutos, entiendo que ya nos dirán algo desde la organización, pero... Para ir avanzando, hay otras preguntas que se refieren a la importancia y a la relación de la comunicación y la comunicación social, tanto en personas con altas competencias comunicativas, entre comillas, como con limitadas, y su relación a la conducta. Creemos que eso es un tema eh, claramente conocido desde la experiencia y desde la investigación, como toda dificultad en procesar, comprender o expresar información social en el contexto de una interacción es potencialmente generadora de eh, procesos de activación que pueden desplegar en algunas personas comportamientos eh, difíciles o comportamientos que nos preocupan. Vamos a, a dar paso a otras que quizá pueden tener interés también y que hasta ahora no se han tratado y que tienen que ver con el mundo de las instituciones. Tanto una que dice de qué forma se puede llevar a cabo la evaluación en las instituciones educativas desde la misma persona, ahí tenemos también la experiencia previamente de Esteban y de Rita en, de Rita en, en coordinación, y luego otras dos que hacen referencia a las dificultades que existen en los contextos de servicios para hacer una aproximación de este tipo. Si te parece, Pera, eh, señala o apunta alguna cuestión sí. que tú consideres, que yo creo que está en el libro también, ante esta primera pregunta, ¿de qué forma se pueden llevar a cabo la evaluación en las instituciones educativas desde la misma persona? Y luego no. pasamos a las otras. Bueno, si, yo, si entiendo bien la pregunta, estaríamos hablando de evaluación del entorno educativo. ¿eh? Creo que es por aquí, que es... Que, bueno, que sería una uno de, de las partes a valorar en el capítulo 6 de este libro. ¿eh? Y tal vez, muchas veces, deberíamos empezar por aquí. Es decir, el, que el entorno, diríamos, puede favorecer o no la aparición de alteraciones de la conducta en las personas. Y cuando hablamos del entorno, hablamos del entorno físico-arquitectónico, pero también hablamos del entorno, diríamos, por parte de de las personas que le rodean a esta persona, etcétera, etcétera. ¿Eh? Generalmente estamos muy acostumbrados a evaluar a la persona con discapacidad intelectual, pero no estamos tan acostumbrados a evaluar ese entorno físico y mucho menos a evaluar nuestras formas de, de, de trabajar, etcétera, etcétera. ¿Eh? Creo que estaríamos hablando también, en este caso, de... Medidas de percepción, es decir, de medidas de percepción del alumno o alumna respecto a dónde está. Y esto, muchas veces, suele hacerse, entre otras, mediante encuestas de satisfacción, ¿eh? adaptadas, evidentemente, a las capacidades cognitivas y de comunicación de las personas con discapacidad. Es decir, por un lado, tenemos, tenemos para evaluar este entorno... Encuestas de satisfacción por parte de la persona con discapacidad, pero también por parte de las familias. Es bastante, yo creo, demasiado frecuente observar en muchos servicios, no tengo constancias y también en escuelas, que utilizamos poco estas medidas de percepción, digamos, de encuestas de satisfacción, no ya solo del personal, sino también de las propias personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Bien, vamos a ir, si te parece, Pere, a esas dos últimas preguntas que comentaban en relación eh, con las instituciones. Una primera, y te paso para que hagas un análisis de ella quizá también. Con las ratios que tenemos ahora mismo en residencias, ¿cómo se puede llevar a cabo un conocimiento real de la persona? Y sobre todo después de esta pandemia que ha dejado mella en las personas y en los profesionales. Creo que es real, hay que... Ser conscientes de las dificultades que se tienen en los servicios. Ahora bien, antes de pasar que hagas el comentario, quizá yo señalaría que, eh, con independencia de las situaciones que ocurran, ninguna situación, sea la situación que sea, eh, debería ser excusa para eludir la responsabilidad profesional. Insisto, teniendo en cuenta las circunstancias concretas también de dificultades. ¿algún análisis que quieras hacer esto desde tu perspectiva bueno, de experiencia? Bueno, yo, yo lo que... Lo que considero es que el conocimiento, diríamos, efectivo y real de la persona se hace básicamente en los momentos de práctica cotidiana, como tú has dicho anteriormente, funcionales, es decir, en las situaciones y en los momentos donde se utilizan las habilidades de la vida diaria o cuando damos de comer o cuando salimos a pasear. Y este conocimiento, diríamos, ...de la persona, forma parte, creo yo, de lo que llamamos en calidad el proceso de atención continuada de una persona, que está soportado este proceso por un procedimiento de plan individual o plan de apoyo individual o personal, basado o no, mejor si es que sí, en la metodología de la planificación centrada en la persona. Lo digo porque también a veces es bueno que nos acostumbremos a ver cuál es el, el proceso que se sigue en todo ello. Pero yo considero, diríamos, que bueno las ratios son las que tenemos, algunos centros, algunos servicios, pues tienen unas, otras otras, pero que realmente el conocimiento de la persona viene, diríamos, por el trabajo, diríamos, diríamos diario con las personas. Es decir, no. Bueno. Tenemos que ir terminando, quizá la última pregunta la leo y hacemos una revisión rápida de ella. Los entornos, dice, aún son entornos de institución, todo va lento y se nos va el tiempo. ¿De quién depende este enlentecimiento de los recursos, de los procesos de transformación? Ya que hemos aprendido mucho sobre, todo esto, sobre todos esos conceptos, pero no vemos acciones importantes para el cambio. Eh, yo creo que depende de todo el mundo y no nos podemos quitar ninguno de nosotros ni de nosotras la responsabilidad. Yo siempre planteo una misma pregunta ante esto. Vale, ocurre lo que ocurre, las circunstancias son las que son, pero hay una pregunta ineludible desde la responsabilidad personal. ¿Qué puedo hacer yo ya? Y como decía Julen Rapaport, debemos tener cierto sentido de la urgencia y recuperar ese sentido de la urgencia en nuestra profesión, también en la actividad que tengamos. Adelante, Pera, si quieres eh, terminar sí, con un bueno, comentario rápido. sobre. bueno, yo, yo puedo hablar de mi experiencia, porque como he pasado por por los servicios, los centros y la, y la administración, pues igual puedo hablar de las dos cosas. ¿no? Es decir, si estamos hablando, diríamos, de residencias como entornos de institución, ¿eh? que creo que va por aquí a veces la pregunta, si es, si es así, yo diría que hay cambios, como ha dicho Javier, del entorno que dependen de nosotros mismos, es decir, que a veces hay cambios que con poco coste económico y más actitudinal, eh, diremos, pueden ser de utilidad, sabiendo que es difícil trabajar en una residencia amplia. Eh. Ahora bien, eh, y también es cierto que organizaciones como las nuestras, digamos, como organizaciones, diríamos, sociales, somos lentas, es decir, somos lentas en la toma de decisiones. Pero también es cierto que muchas veces esta toma de decisiones depende de las administraciones públicas. Aún más lentas, lo siento, si hay alguien de la administración pública, aún más lentas que nosotros, cuyas decisiones, y también eso puede paliar la situación, cuyas decisiones se suelen basar en la normativa y en los procesos de inspección. Y a qué quiero llegar a la conclusión, y es que si nosotros no influimos con evidencias, no influimos con evidencias en la normativización de los servicios y de los apoyos, difícilmente se van a producir cambios significativos en nuestros servicios. Y a veces estos cambios no dependen tanto de temas económicos o presupuestarios, sino que dependen, diríamos, de unos principios y de una visión y de unas prácticas que muchas veces, pues, las personas que tienen que tomar decisiones no las tienen presente o no las conocen. Por lo tanto, creo que una de las tareas importantísimas de, del mundo plena inclusión, del mundo plena inclusión, es poder influir, con evidencia se digo, en las administraciones públicas. Bien, pues eh, por nuestra parte, gracias espera por nuestra parte eh, daríamos por terminada esta conversación en base a las preguntas que se han realizado y, y pasamos la palabra a Laura, creo que Laura Galindo quieres eh, comentar para cerrar esta, este seminario. Hola, ya buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias Javier por pasarme la palabra. Bueno, yo únicamente eh, voy a cerrar eh, y poco más tengo que añadir porque ha sido una mañana muy interesante. Sí que es verdad que eh, escuchándoos eh, no puedo evitar eh, que venga a mi cabeza ese recuerdo o ese, ese libro de salud mental amarillo famoso ¿no? de la colección FEAPS que ha sido la guía para todos los profesionales que hemos trabajado en el ámbito de la discapacidad intelectual en general y más cuando además hemos tratado un poco de, de intentar abordar el tema de, de conductas. Ha sido un referente y, y tenemos aquí autores que han estado directa o indirectamente como responsables de ese manual, entonces eh, eh, no, no podía evitar dejar de pensar en ese momento. Han pasado muchos años de ese libro, pero aún así sigue siendo un referente y tenemos un nuevo libro sobre la mesa. Eh, en esa reflexión del amarillo, ¿no? que, que llamamos vulgarmente, ¿no? o coloquialmente, y este nuevo manual que ha salido, me surgen muchas nuevas eh, ilusiones. ¿no? El, el caso de, de Sergio, cuando nos contaba a Rita, eh, es un ejemplo claro de cómo todavía nos queda mucho por hacer, pero hay, una, hay un mensaje de, de, de estamos en ello. Eh, cuando yo recuerdo cuando, cuando hemos trabajado con ese libro amarillo, tenía la mirada más enfocada en un aspecto más eh, de la persona, ¿no? la persona como la que tenía el problema. ¿no? Hablamos muchos años de, esa, de ese manual. Creo que esta nueva guía eh, ha cambiado mucho de prisma, como bien decíais al principio, ¿no? decía Pera, ¿no? de ese, ese prisma multidisciplinar, ese prisma del trabajo consensuado a todos los niveles. Esa linterna que decía Javier, puesta no solo en la persona, sino también en el interlocutor, en el, eh, en el entorno, en la familia, en todo lo que le, le rodea a la persona. Esa ha sido la clave de todos estos años eh, trabajando, que al final se ha mostrado en un material físico como es este manual de las conductas que, que nos importan, que además, que nos preocupan. Que además no se me ocurre mejor nombre para este manual, porque es un reflejo claro de que, como bien decíais al principio, eh, la calidad de vida de las personas con discapacidad ha cambiado enormemente, aunque queda mucho por cambiar. El tema de las conductas desafiantes sigue siendo el gran reto dentro del ámbito de la discapacidad que tenemos que, que abordar. Entonces eh, es un paso más a seguir trabajando en este tema. Eh, siguen apareciendo temas continuos ¿no? en esas charlas, como son las cargas profesionales, como son los ratios, como son eh, la administración, se financia, no se financia, tipos de centro. Bueno, esto es algo que, que ha cambiado mucho, la mirada ha cambiado mucho, todavía queda mucho por evolucionar pero es verdad que esa linterna, ese foco, ya ha girado en la mayoría de, de los entornos. Por eso ya Sergio, aunque tuvo un comienzo complicado y en, en sus comienzos no se trabajó con él o no se le diagnosticó o no se le puso eh, todos los apoyos que a lo mejor hubiera sido más fácil para su vida, ya por fin ha encontrado ese camino. En el chat muchas personas han comentado ¿no? que todavía sigue sin encontrar esa, ese profesional o ese espacio que les ayude a, a encontrar a sí mismos, a sus familiares o a sus personas con las que trabajan, ese espacio donde encuentren la manera de trabajar la conducta. Hay que conocer mucho a las personas, hay que dedicar mucho tiempo, pero la experiencia nos dice que cuando se hace, se pueden conseguir cambios significativos en la vida de las personas. Yo únicamente agradecer de nuevo a, a los autores, a los que están hoy presentes y a los que nos irán acompañando en sucesivas ocasiones por este nuevo hito en el ámbito de la discapacidad intelectual, donde en nuestro libro amarillo de referencia seguirá siendo nuestro libro amarillo y seguirá siendo un, lugar de un libro de referencia, pero añadimos a nuestra biografía un nuevo libro, un buen libro además, para leer, que nos aporta muchísimas buenas prácticas y muchas buenas experiencias de autores eh, con un largo histórico profesional que nos sirven de relevo y nos sirven de aprendizaje para los que vienen ahora y están empezando a, a trabajar en este ámbito para las nuevas familias y para las nuevas eh, generaciones. Ya para terminar, únicamente deciros que recordaros que el día 19 de octubre sería el segundo seminario de estas conductas que nos preocupan. Se va a centrar sobre apoyos e intervenciones, que deciros es un tema fundamental y va a estar eh, dirigido o acompañado, o acompañado eh, por eh, el doctor Nobel y la doctora Drover, que van a hablar de psicofármacos y luego contaremos también de nuevo con experiencias eh, propias que nos pueden ayudar un poco a ilustrar de lo que estamos hablando. Nada más, eh, buena tarde para todos y todas, disfrutar del día y gracias por acompañarnos.